Aquí estamos hablando de las marchas Aquí vamos a hacer un vídeo Hacemos un vídeo un tostón de esos de vale, tres cuartos de hora vale, eh, vale. Cascando A ver ¿Qué? Sí, ¿Estábamos sí. hablando? Sí, sí. Oye, vale, Esto se mueve mucho esta, mira, ya esta cámara es. ya, a, ver, a ver, ¿así? ¿Así? Vale. Mira, mira, mira cómo se mueve Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Deja de mover la mexica Joder por eso se mueve todo. Ya. Si ya, está, ya está. Y si se mueve aquí. Hola, muy buenas, probando un, dos, tres. Bueno, ¿Qué pasado Estamos hablando de qué estamos hablando. Vamos a hablar de las carreras UCI, de las cicloturistas y la diferencia que hay entre, entre. Marchas, cicloturistas y demás. Yo soy de la opinión de que todo lo que lleve la palabra UCI es carrera. Llegues el primero o el último. Todo lo que lleva la palabra UCI para mí es carrera. Yo estoy mosqueado, porque el año pasado en la Monegros me puse a intentar pillar a los de cabeza de carrera y hubo alguno que me puso a parir en el YouTube. Me dijo que no tenía conocimiento, que había pasado como los locos... Que... Escucha, y yo no mí... veo la diferencia entre la carrera de los Monegros y la carrera de catalina Cataluña Rey, la Rioja Costa Que no es UCI, la Costa Blanca. que no es UCI. Pero... El... Y, la, y, la, y la Monegros no está catalogada como carrera. Es una cicloturista, es una, es, una media maratón, es una media maratón y una maratón. ¿Y el soplao? Punto. El soplao es un puto infierno. ¿El soplao es carrera o no es carrera? No, no es UCI, no es carrera. Pues díselo a los primeros. Los, los primeros llevarán su historia, claro, pero es que aquí, en el momento que te pones un dorsal, la gente ya... ya es carrera. carrera está igual, no debería ser cada carrera uno, cada vez que te uno. pones un dorsal y, no sé. y tienes un chip, y tienes una clasificación y tienes unos tiempos... Pues entonces lo que tenían que hacer es, es, depende de cómo lo cataloguen, pues no poner ni chip ni, ni, chip, ni hostias. Y, y, y claro, pero luego, luego se apuntarían dos. En el en París Rubén había los dorsales, pero la salida era libre. Salías cuando te daba la gana. Rubén, rubén, rubén, rubén, rubén. y hacer esa, eso es un peligro, ¿eh?, Porque yo no salgo. <risa> yo me voy a chacar con todo, o <risa> a las dos horas, digo, bueno, igual y la hay mil, que salir. Y la Bilbao Bilbao, lo mismo, eso es una cicloturista, sales cuando te da la gana, cuando te... y vas a tu, a tu rollo. A tu marcha ¿o? Sí, señor. que En cuanto hay una línea de salida, se ponen los primeros, y tocan el pito, y ya... Luego, luego, están, luego están los filipaos. Como yo, ¿verdad?, no, no año pasado No, no como o... tú, no, pero gente que... que... Habla, habla de los flipados Gente que vas ser... Bueno, estamos hablando Antes de que se acabase la batería de la cámara De las carreras Y la conclusión Yo la conclusión es que cada uno vaya A hacer lo que quiera O vaya entrenado o lo que le guste ¿sabes? Y que no te mires en el de al lado Y, y que no tienes que ponerla no, Para no. ir al de al lado porque corra mucho Ay, no, no. O ponerla para ir al de al lado porque corra poco sí, Que, que hay... cada uno lo que, haga, que haga lo que quiera yo digo lo de los flipados, pues, por ejemplo esta última moneda donde me pasó, que estábamos subiendo un repecho, era un metro de camino, no había más y el tío ahí venga a meterme la dio espérate que queda medio metro para llegar, sabes, pues que quería meterse, quería meterse, dios, espérate un momento, ¿qué pasó, qué pasó? cada no pasó! Porque a lo que fue a pasar, pues se me abrió a mí los codos, se fue al suelo, claro. Le no, tiraste Jesús? No, no, Jesús, o le pecador, tiraste, no, le tirar yo, no, no me va, va a tirar yo no Esto joder, está grabado, eh no Esto joder. está grabado Sí, sí Eres una mala persona O sea, también me paré, eh Y vi que no le había pasado nada Que cayó bien Que una si hierba. no, sí, sí Y no hay más va a chapa, eh La verdad es que se me ha aburrido hasta a mí es un gañano por si sale el vídeo pues ala que Oye, un placer y, que, pues, Oye, y que ya, se... ya hemos grabado el Pregunticas ha sido productiva la mañana Sí. el sí, Pregunticas y... que el lunes a las 7 de la tarde ves claro. en este vídeo sí que se puede decir porque lo va, si, si, lo, si lo subo okay. lo subiré antes y okay. vosotros que sois sois corredores o sois cicloturistas ¿Eh? o sois de los que disfrutáis encima de la bici sin más y hacéis deporte además ¿Eh? porque de eso se trata ¿eh? de hacer deporte y estar en forma punto y lo demás, al palco. Adiós. Y ya está.